Ridículo, quizá, pero no temible. Mas, ¿quién pospondría, un solo instante, su acercamiento a Dios, a cambio de un capricho tan absurdo? No obstante, tú has desperdiciado muchos instantes, por muchos años, precisamente en este pensamiento descabellado. El pasado ha desaparecido junto con todas sus fantasías. Estas...